Que haya colisión Nada va a pasar Entre vos y yo Nada puede haber No hay ningún reloj Para detener Lo que van a hacer No dejes que el tiempo lo diluya No lo dejes por favor cosas hay que te hicieron mal Nada si es de hoy te puede alarmar Hoy no te exaltas con un titular Prende la TV y verás muy bien Que en esta vida no hay más tiempo que perder Si lo haces bien Por una hoja